No la juzguen pel seu Esta cápsula puede convertirse en una gran aliada para combatir los efectos de un incendio forestal. Es Dew dispersit y la creada un dels equipos de Udesign del programa Generación Espontánea de la Universidad Politécnica de Valencia. Es una bola eh, impresa en 3D con material comestible y biodegradable que se utiliza en un principio para eh, fomentar la diversidad de especies vegetales en en los bosques que han sufrido incendios aquí en el Mediterráneo por medio de animales en este caso aves lo hemos diseñado para aves entonces es una esfera hecha a base de masa de semillas que se, a la que se le han incrustado eh, semillas enteras que los pájaros comen digieren y eh, las extienden por el terreno pronto irían arriba del reconocimiento Finalista a nivel nacional en la última edición de los Premis Internacionales de design James Dyson Award, el seu objetivo a partir de ahora es que la llavor acabe donant fruit. Hemos ya terminado el concepto, pero nos gustaría eh, presentarlo a alguno de los concursos de ideas de la UPV que eh, premian las startups y los conceptos y las ideas como esta. Entonces, si consiguiéramos financiación para desarrollar esta idea, nos gustaría pues quizá convertirlo en una startup o incluso llegar a producirlo en algún momento. Dispersif, una solución parcial a un problema recurrente.